Hola, buenas noches a todos. Eh, muchas gracias por haber seguido toda la transmisión. Eh, y bueno, es un honor para mí presentar a nuestra siguiente participante. Eh, el día de hoy contaremos con la presencia de Valentina Montero, eh, quien va a conversar con nosotros sobre paisaje, territorio y datos. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, ¿qué tal? Aquí muy contenta, agradecida por esta invitación a este enorme festival, que me lo estoy perdiendo porque no he podido la todavía las, las conferencias y los conversatorios, así que muy contenta de estar aquí. Que habrá tiempo, sí. no te preocupes, muchas gracias por sí. estar acá. Gracias Valen por estar, eh, y solamente para dar un poco de, de, de como recorrido previo, eh, Valen, eh, además de ahora, bueno, todas otro sector como investigadora y curadora, también ha estado llevando adelante una iniciativa muy importante de este lado, ¿no? Para conocer cómo se genera el patrimonio, la historia, cómo se construye un poco ese, eso tan importante para el, el trabajo de los artistas que es, un poco lo mencionábamos antes con, con Rafael Osano Hemer, de cómo se va perdiendo por la falta de, de, de pensar en el futuro, por pensar en la documentación, cómo todo eso va haciendo como unas carreras de artistas no sean tan eh, conocidas y valoradas y que luego tengan como unos baches históricos a futuro. Entonces, un poco la tarea que, que lleva adelante Valentina con PAM, Plataforma arte y Medios, me parece que es muy interesante para conectar. Y también la generosidad constante que tiene Valentina en, en aportar, comentar. Y lo particular, eh, aunque ella no se haya dado cuenta de lo importante que fueron algunos comentarios que, que compartimos hace algunos años cuando, me acompañó a recorrer algunas exhibiciones en Valparaíso, cómo eh, la transparencia al contar cómo se generan los proyectos, sus experiencias profesionales, cómo fue haciendo ese recorrido hasta el lugar en el que está hoy, eh, sin duda fue muy importante eh, en relación a la falta de conexión que hay entre generaciones de eh, personas como distintos eh, territorios o, o, o trayectorias y cómo, es necesario, a veces incluso con una cordillera en el medio, estar vinculando y conociendo como el aprendizaje uno se comparta y haga que otros proyectos puedan seguir creciendo y generando sus versiones o aprendizajes incorporados para generar una trayectoria que, que siga fluyendo, ¿no? Como ese proyecto o proyectil que va hacia adelante y que va generando un poquito de camino ganado para los que están eh, siguiendo esas líneas. Así que, en lo personal, muy contento de que estés con nosotros, que compartas este rato no, no voy a robar más eh, tiempo, eh, dejo que, que continuemos con esta charla, pero tenía que sacarme las ganas de ah, darte una cálida bienvenida a Plascow. Oh, muy agradecida y, y ya me contarás ahí qué te dije, yo no me acuerdo qué te dije. <risa> <risa> sí, no, acá dice, dice, hay un dicho que dice que eh, uno puede ser sanguchito de palta, que que te aprietan y, y lo sueltas todo muy rápidamente. <risa> <risa> ¡Qué divino eso! Es una especie de ética también de código abierto, ¿no? Tiene que ver con eso, como transparentar cómo se hacen las cosas para poder analizarlas y, y todos los esfuerzos que hacemos con PAM, que, que ha sido uf, titánico porque ahora mismo estamos sin fondos para eso, entonces lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo a pulso. Eh, tiene que ver con la idea de crear comunidad y de construir una historia más o menos eh, que permita generar un tejido en común ¿no? entre los distintos, los distintos actores que están trabajando en esta línea de, de trabajo que sigue siendo medio marginal. Yo me acuerdo muy bien de hace como, casi 10 años atrás cuando se hablaban como de estos dos mundos, del mundo del, del campo del, del arte mainstream y el campo de las artes mediales, las media arts, que seguían siendo... Yo lo, yo lo identificaba como el pariente, como la tía loca, ¿no? La tía loca de la familia. Que a veces te acuerdas de ella y la dejas entrar, pero el resto del tiempo la estás mirando como con cierta sospecha, no, no estás seguro si la quieres invitar a, a, a los grandes eventos, a la boda, porque después de algún escándalo, como que tiene ese lugar así como, que es un lugar bonito también, y que es el que ha permitido también que se generen otras éticas también, otras formas de trabajo que, que van justamente de esto, sobre todo de la idea de compartir. Y como tú bien mencionabas, Cristian, eh, uno de los problemas grandes que tenemos es con el tema de la, preservación de la preservación y la correcta divulgación también de estas obras. Entonces, ese es como el rol que también, por lo menos yo misma me, me he puesto, ¿no? como de intentar eh, conectar eso y darle una lectura en el tiempo, no solamente como hechos aislados, Tampoco atento solamente al gran artista, ¿no?, como intentando de alguna manera tratar de ir eh, derrumbando esos principios del antiguo régimen del arte de, de, asociado al genio, asociado a los grandes recursos, etc. Entonces, en esa línea justamente es que cuando me invita eh, Cristian y todo el equipo a, a participar, y como sabía que el tema iba a ser el paisaje, eh, opté por as, eh, hacer una presentación hoy día sobre algunos ejemplos de, de proyectos artísticos que están justamente abordando eh, el paisaje y más precisamente el territorio, porque justamente lo que han hecho es poner en, en crisis la noción de paisaje propiamente tal, desde otros lugares. Y esos otros lugares o esas otras eh, estrategias o modos son eh, difíciles a veces de eh, conservar en un museo son difíciles de, de tener como en una colección, menos aún de vender como un NFT hoy en día, ¿no? O sea, bueno, ahora hoy en día lo último que, que me impresionó fue cuando se vendió un pixel, ¿no? Un pack. Sí, un pixel gris. Sí, pixel gris. <ríe> claro. Pero justamente yo creo que eso va en un sentido completamente opuesto a lo que estábamos pensando en el valor que podrían tener las prácticas artísticas contemporáneas que utilizan las ciencias, las tecnologías como soportes y como lenguajes, pero no simplemente para estar colgados de la novedad, sino que desde una perspectiva más crítica, más política y más poética. Entonces, bueno, voy a comenzar a, a compartir, ya creo que pueden ahí mostrar. La, eh, no quiero perderlos de vista, entonces por eso es que no voy a compartir toda la pantalla, porque para no tener la idea de que estoy hablando sola. Y quizá partir con esta imagen de, de una intervención eh, artística realizada por, por Juan Castillo en Chile en los años, en los años 80. Eh, Juan Castillo era un artista vinculado al CADA, del integrante del grupo CADA, que no sé si lo, lo conocen, es un, era un colectivo artístico que justamente yo creo que una de las de las particularidades eh, que podríamos rescatar del trabajo del CADA hoy, eh, tiene que ver con, no solamente con este trabajo eh, político contestatario, que tenía muchos elementos conceptuales, sino que también por el, la utilización de los medios y por sacar eh, las prácticas artísticas de las instituciones, de los museos, por generar, sobre todo, ir en torno a la intervención de los espacios. Y bueno, una de las intervenciones que hace Juan Castillo es esta, este texto, ¿no? Te devuelvo tu imagen, que eh, años después él sigue trabajando con esta idea, de, con ese concepto que es más evocador que, que, que literal. Y, y, por ejemplo, en el 2013 empieza a realizar en distintas partes de Santiago estas intervenciones, eh, de Santiago, perdón, de Chile, en las que eh, crea este marco que luego destruye. O sea, a mí me parecía que era muy interesante porque era a propósito de lo que estábamos hablando y de la línea editorial que tiene el festival en esta ocasión, porque justamente es la idea como de, de quemar la mediación, ¿no? o, sea, o por lo menos eh, ponerla en crisis, desde una perspectiva irónica que es este marco, ¿no? Que nos permite ver lo que está más allá y que da cuenta justamente de todas las operaciones eh, modernas que había en torno a la representación del entorno o sea, cómo esta construcción del paisaje implicaba siempre también una, un recorte ideológico, o sea, finalmente quiero ver las cosas, muestro tales, muestro tales cosas porque son funcionales a lo que yo quiero contar y afirmar, o sea, de hecho, si uno hace una especie de arqueología del, del concepto de paisaje a través de la, de la historia del arte, eh, nos encontramos con que, bueno, en la Edad Media casi no existía la noción de paisaje, porque la naturaleza era hostil, era algo en lo que había que enfrentarse, y en cambio eh, empieza a surgir el paisaje hacia el Renacimiento, y muchas veces era para mostrar las extensiones del terreno de los señores feudales. Entonces la, la noción del paisaje también ha ido de la mano, bueno, como toda la representación artística, de la mano también de las ideologías de turno. Entonces por eso a mí me parece que es bien interesante esta, este trabajo de, de Juan Castillo, porque da cuenta de una tendencia que por supuesto es contemporánea, propia del, del siglo XX, en, en realidad, de poner en, en cuestión la representación canónica del paisaje y también eh, la relación que esto tiene con, con, con estrictamente lo visual. Eh, creo que hay algo muy, muy bonito también en, en, en, en el desgaste que tiene este marco, porque nos habla solamente también de no ver lo que está representado dentro del cuadro, ese más allá del cuadro, sino también ver el soporte, ¿no? ver la rasgadura, ver el deterioro, ver en el fondo los dispositivos. Todo esto lo estoy mostrando y pareciera que no tiene nada que ver con Plus code porque no estamos hablando de, ni de arte digital, pero me parecía una imagen provocadora para ir pensando qué es lo que sucede en, esta, en este acercamiento al, al territorio que empieza a ser distinto. Que podríamos hablar de este giro más pictórico, más icónico, a un giro que se vuelve más eh, geográfico, y que luego eh, invita a otras disciplinas, como la antropología, como la estadística, como la economía, eh, como otras variables que también van a ser eh, importantes incidentes en la representación del territorio. Entonces acá se cruza además con otra línea de, de trabajo que se venía dando de antes, que tiene que ver con la visualización de datos. Y la visualización de datos la cruzamos con paisaje o con territorio, nos encontramos con algunos de los ejemplos más canónicos, ¿no? que probablemente muchos de ustedes conocerán, que por ejemplo esta representación de un, de un, un, un gráfico, pero a la vez es un mapa, eh, que representa, eh, que explica de alguna forma el fracaso de la campaña de Napoleón a Rusia. Eh, las líneas eh, más gruesas están representando eh, la cantidad de soldados que habían y está cruzado también con las variables de temperatura, entonces ahí claramente vemos cómo finalmente si Napoleón fracasa fue por, eh, porque se murieron de frío, básicamente, no fue por, por los problemas logísticos eh, dentro de, la, de las batallas. Y así nos encontramos con que eh, la relación entre territorio y datos se vuelve muy reveladora, porque no solamente está representando o graficando algo que sucede, sino que también, por ejemplo, a propósito de la pandemia, eh, con este mapa de co del cólera de John Snow de 1854, eh, permitió no solamente identificar los lugares donde se producían más brotes de cólera, sino que también deducir las razones de por qué eh, se, se producían estas cosas, que era que justamente los lugares donde había más, más brotes de cólera era donde habían aguas estancadas. Entonces la visualización de datos eh, permite generar un conocimiento nuevo, eh, hacerlo más sensible, hacerlo más accesible, hay toda una tradición enorme respecto a la visualización de datos, yo personalmente eh, me empecé a familiarizar con ella cuando eh, a, a raíz de todos los proyectos que se hicieron en el Media Lab Prado, eh, en, desde 2007, liderado por José Luis de Vicente. que si bien ya habían otros proyectos relacionados con visualización de datos, fue muy interesante porque desde el Media Lab lo que se estaba buscando hacer era un ejercicio transdisciplinar, ya no era solamente el trabajo de un artista, de un diseñador o un comunicador, sino que justamente buscar esos cruces eh, entre agentes que venían de distintas, de distintas ramas. Y desde ahí surgieron proyectos muy interesantes, eh, yo me acuerdo de este Cascade on Wheels, lo eh, que hacía era una representación del tráfico en Madrid, y que justamente generaba, que, que además lo interesante era que no solamente era esta visualización gráfica, valga la redundancia, sino que también había un acercamiento sonoro a poder comprender más sensiblemente eh, lo que significa eh, este fenómeno moderno, ¿cierto?, respecto al tráfico. Y otro trabajo que a mí me interesó mucho, yo en esa época, en el 2008, estaba viviendo en Barcelona, y mmm, estuve trabajando en el MECAD, eh, junto con Vanina Hoffman, que es eh, argentina y también un gran, grandísimo aporte y grandísima amiga, eh, y organizamos un, un taller y residencia y una exposición donde también tomamos este tema que estaba flotando en el ambiente e invitamos a Nerea Calvillo a hacer una presentación. Nerea Calvillo es una artista madrileña que hizo un trabajo muy interesante, ella viene de formación arquitecta, estaba ahí en el medio Prado, y junto con otros eh, integrantes del, del, del taller al que ella, ella convocó, lo que hicieron fue un levantamiento sobre la información de las partículas en suspensión en los cielos. Esto lo fueron, lo interesante de esto es que se convirtió en un prototipo, que empezó a ser replicado en distintas ciudades, en distintas capitales. Uno, un dato curioso, me acuerdo que me contaba Nería, era que en Madrid había también mucha coca en suspensión, lo que explicaría muchas cosas, dijo yo. <risa> eh, y obviamente, este trabajo eh, muy interesante que he sido, Nería lo, lo sigue desarrollando incluso al día de hoy. Eh, para mí me parecía de cajón, justo estábamos en ese momento junto a Néstor y ahí aprovecho a hacer el homenaje, el director de la Bienal que nos dejó hace poco. Eh, estábamos trabajando en la Bienal del 2009, eh, y aprovechamos entonces que era, se llamaba Resistencia, y que tenía que ver en el fondo con la práctica artística pensada desde un lugar también de enfrentamiento a lo que en esa época eran los problemas más urgentes, y, y en el caso de Santiago de Chile, particularmente el tema del smog. Entonces invitamos a Nerea a hacer este levantamiento de, de este prototipo, que eh, recogía, y, y acá ocurrió un, un, un aspecto bien interesante, porque lo, el, el trabajo de Nerea que, que había hecho en Madrid o en otras capitales europeas, utilizaba como fuente para estas visualizaciones, los datos oficiales de las instituciones públicas, y aquí muchos de esos datos estaban eh, o eh, desactualizados o de frentón alterados, entonces fue, era muy interesante porque ahí ya empezaban a, a aparecer otras capas de sentido dentro de su investigación que tenía que ver justamente con eh, la, la disponibilidad que tiene la comunidad para acceder a datos tan relevantes como estos porque son los que finalmente terminan por eh, condicionar políticas públicas. O sea, pensando en la idea de instalación o no, de, de, de, de ampliar en los cordones industriales, en las ciudades, de generar eh, eh, autopistas y todo ese tipo de cuestiones. Entonces terminaba siendo una cuestión que era finalmente con una bajada política eh, bien sensible. Y desde ahí entonces NEREA propone continuar con, con este proyecto en Santiago y organizó un taller que permitía la construcción de dispositivos que permitieran hacer mediciones autónomas de los índices de contaminación eh, en la ciudad de Santiago. Que me parecía que era un proyecto muy potente, que lamentablemente no se logró perpetuar por una cuestión económica, que es lo que siempre ocurre, pero ya dejó esa idea flotando en el ambiente, eh, actualmente en Santiago ya hay equipos de gente autónoma que están intentando hacer este tipo de monitoreos. Y Nerea también me pareció otra, otra bajada súper interesante, que es un proyecto que está desarrollando hacia 2017, este lo hizo para, para la Bienal de Seúl, una Bienal de Arquitectura, donde eh, no solamente estaba representado estos datos de manera gráfica en una pantalla, sino que también tenían una representación más física a partir de, esta, de estas luces con, con humo, ¿no? que iban además, no solamente testeando los índices, dando cuenta de, de este testeo del, de los índices de contaminación, sino que además permitían de alguna manera remediar parcialmente por lo menos en ese espacio físico, esos índices de, de polución, variando la temperatura y la humedad de ese entorno. Eh, un proyecto súper bonito, a nivel político me parece súper necesario, y que claro, a veces una de las preguntas que uno encuentra cuando yo por ejemplo muestro esto en clase, alguien me dice, bueno, pero esto ¿por qué es arte? ¿Por qué lo podemos considerar como un proyecto artístico? ¿no? Que es una pregunta a veces recurrente. Y mi respuesta siempre es porque nadie más lo está haciendo, porque nadie más lo está haciendo y porque el, el, el espacio artístico sirve justamente, por lo menos, para ensayar esos eh, futuros posibles, eh, para ensayar herramientas eh, que nos permiten imaginar cómo podrían ser las cosas de otra forma, si es que, si es que se toman de una perspectiva más autónoma. Ahora, dentro de esta línea de, de datos y paisaje, hay proyectos que a mí me encantan y que no, no va a dar el tiempo de quizás de, de, de hablar de todos ellos. Este, por ejemplo, proyecto también de 2011, de hace casi 10 años, 10 años atrás ya, de Maurice Benayón, que a partir de información que estaba en la red, permitía hacer eh, un, una especie de diagnóstico de cómo era el estado emocional de las personas, y a partir de ese estado emocional de las personas, jugar, un poco especular, como quien especula en la bolsa, cuáles serían las proyecciones de felicidad, de depresión que podían tener los territorios, así como quien hace eh, proyecciones meteorológicas, ¿no? Eh, que me parecía súper bonito, que me recordaba otro proyecto anterior, que ahora olvido los, los nombres de los artistas, proyecto mucho más viejo, del 2004 más o menos, que era un un cielo estrellado, no sé si alguno de ustedes lo recuerdan un cielo estrellado, pero que en el fondo lo que estaba mostrando era eh, las acciones de la bolsa mundial. Y que también se solapaba con esta idea predictiva, con esta idea entre lo astrológico eh, y, y la especulación que significa la bolsa, o sea, porque la bolsa parecía algo que, que, que opera de una manera muy racional, pero sucede que, ay, tienen miedo que va a salir un... un futuro presidente que no es de derecha, entonces ya todo se desploma, ¿no? O sea, que, que poco de racional tiene eso, ¿no? O sea, es, es más bien especulación y es sembrar temor. Eh, y como les decía, hay un montón de proyectos que a mí me, me gustan mucho en torno a esta idea de visualización, de cartografías. Este proyecto de Owen Mundy, que es muy interesante él porque es un artista que trabaja justamente a partir de los datos que nosotros mismos estamos eh, subiendo en internet. Eh, él, por ejemplo, uno de los proyectos que tenía era descargarse todo de Facebook y devolverte tus datos, para poder ver cuáles la eran las relaciones, y yo siempre a veces hacía el juego de palabras, que alguna, inicialmente fue un lapsus que puse alguna vez, en vez de visualización de datos, me salió visualización de gatos por el autocorrector, y, y me encuentro con que en efecto había una visualización de gatos. que <risa> suena muy lindo, que suena muy divertido para todos, sobre todo los, los, los cat lovers. Que me incluyo como casi presidenta, pero por otro lado, también dentro de todo lo anecdótico que podría parecer este proyecto, estaba la idea justamente de cómo estamos siendo observados y somos nosotros mismos quienes disponemos de todos esos datos para ser finalmente comercializados o censados por, por otros poderes. Eh, de hecho, acá esta captura la hice ayer, que acá muestra donde vivo yo y claro, reconozco a uno de los gatos vecinos, en los míos parece que se saben proteger. Entonces esta idea de, de, de vincular la información que uno sube y el territorio me parece súper interesante, también lo veíamos en este proyecto, también que fue muy famoso en su momento, de, de Timo Arnal y, y equipo, no, no, no voy a mencionar, no voy a leer los apellidos, que me va a salir mal, eh, lo que hacían era representar las señales de Wi-Fi que se encontraban en, en distintos lugares, y con eso iban representando eh, los accesos, ¿no? O sea, desde los, los lugares de residencia, hasta eh, cómo se iba bajando la señal mientras te alejabas de, de los conjuntos residenciales, a cómo eran los, los que estaban en instituciones públicas, y que dejaba, dejaba ver de una manera también un poco escabrosa eh, como todo eso que nos parece inmaterial, que nos parece hoy eh, oh, la internet, de hecho todas las metáforas, ya lo hemos, se ha hablado mucho de esto, ¿no? Todas las metáforas en torno al internet eh, quisieran representar que es algo efímero, volátil, inmaterial, la nube ya nos habla de eso, ¿no? Y sin embargo eh, hay materialidad, y, y acá hay una materialidad que nos atraviesa, hay una materialidad que, que está colándose en nuestras casas, que que está interviniendo de una manera que todavía no conocemos en nuestros estados anímicos o incluso físicos. Eh, al respecto también hay proyectos bien interesantes a nivel más performativo, ¿no? como este de Gordon Savicich, quien, quien se puso un corsé que estaba eh, realizado con una serie de servomotores que permitían apretar este corsé, eh, más cada vez que se encontraba una señal de Wi-Fi cerca. Entonces era una especie de tortura, eh, la ciudad como te va torturando con esta, con esta energía que no, que no alcanzamos a ver. Y por otro lado, eh, dentro de esta misma idea de, de percibir aquello que no es obvio, eh, de, de generar un, una instancia de percepción de que eso que parece invisible, traer a colación algunos proyectos más actuales, como el proyecto de Cristian Espinosa y Paul Villasuso, quienes eh, hacen este, este colectivo, finalmente, que se llama Península Electromagnética, eh, desde la cual realizan una serie de acciones que eh, justamente intentan dar cuenta de todo el espectro electromagnético que nos rodea y cómo éste nos puede afectar. Es muy, muy interesante el proyecto porque además está eh, desplegado de distintas, con distintos medios. A partir, por ejemplo, de videos que han hecho, allá llevan tres videos, donde casi podríamos decir, hacen como un ejercicio eh, como de ficción, ¿no? donde narran eh, los paseos o las derivas, casi a, desde una perspectiva situacionista, eh, ...apertrechados con una serie de dispositivos realizados de manera casera, que permiten registrar, transducir también algunas ondas electromagnéticas... ...que es lo que sucede, cómo, cómo reverberan alrededor de una, de, una, eh, de una antena de alta tensión, eh, qué es lo que está pasando con esos sonidos subterráneos... ...esos susurros en el fondo de la ciudad, que no, de los cuales no somos, no somos conscientes todo el tiempo y esto lo, lo narran a partir de una serie de, de videos donde hay una voz en off que te cuenta esto como si se tratara casi de una película distópica, y lo que estamos viendo es el presente. Entonces, hay toda la dimensión de lo que no vemos, de lo que está ahí, y que me parece súper interesante como, como la necesidad de, también nuevamente, pensando en, la, en, lo, en lo que proponía Nerea eh, Calvillo, ¿no? Como de... de, de eh, de que la comunidad misma, a través de recursos que sean de bajo costo, pueda generar eh, dispositivos que permitan compre una comprensión sensorial de, de cómo la ciudad se va, va siendo transformada, y que no solamente por los edificios y por las calles, sino que justamente por todas estas, estas ondas, estas energías que, eh, bueno, desde ahí también hay muchos colectivos activistas que, que luchan, por ejemplo, para que no se instalen más torres de celulares, eh, ese tipo de cuestiones. Eso, por un lado, que me parecía súper interesante respecto al, al, al espacio de las ciudades, ¿no? y, y a este nuevo, a este nuevo como, como eh, esta nueva dimensión, que, que poco tiene que ver con los límites geográficos, políticos. Eh, yo me acuerdo en una conversación con Cristian con Espinosa, eh, por ejemplo, era muy interesante lo que estaban haciendo en Chile, con un proyecto que hace con Elisa Balmaceda, que yo creo que ella fue la que me presentó a, Daniel, a, a Cristian reinaga eh, hablaban justamente de la idea de generar un nuevo mapa de Chile, que era un mapa que ya no estaba dado por, por los límites de las ciudades, sino que por, eh, los, por el diagrama energético de la ciudad, o sea, cómo desde distintas localidades de, del país en el fondo lo que están haciendo es nutrir a la capital. Y esto generaba la figura como de una araña, una, una, una especie de monstruo tentacular, y en el fondo ese sería el país, ¿no? y lo demás simplemente son como los insumos. Entonces yo creo que esa, ese tipo de ejercicios son súper valiosos para, para generar también una conciencia política respecto a cuáles son las decisiones que se toman desde, desde los estados. Entonces aquí claramente el, el, las prácticas artísticas están jugando ese rol eh, que probablemente no sea a estas alturas todavía masivo, pero que sí empiezan a generar una capa crítica más, de la cual eh, empieza a construirse un diálogo también con otros, con otros agentes, que es, que es lo que ha pasado, por ejemplo, eh, en el caso de Cristian Espinosa, de Elisa Almaceda, de misma Nerea Calvillo, eh, son trabajos que no están pensados desde el taller del artista solamente, sino que están justamente estableciendo puentes y diálogos con otros actores sociales. En otro, en otro subcapítulo, podría decir así, de, este, de esta presentación, me gustaría hablar también de eh, la representación de, de aquellos territorios más alejados para el común de las personas. Y particularmente aquí referirme, por ejemplo, a la representación de la Patagonia y el ter territorio subantártico y antártico. Esta es una de las primeras fotografías que hay de, de, de Patagonia, y claramente, obviamente, la, la fotografía y los dispositivos de registro permitieron el, el conocimiento de estos territorios, pero todavía en una clave que podríamos decir sigue siendo romántica. Todavía vemos estos lugares extremos como el lugar de la aventura, el lugar de la muerte, o sea, hay todo una, un ejercicio literario al respecto, eh, en torno a, a Libris, a esto de atreverse a ir hacia esos lugares recónditos. Eh, esta es una obra de Felipe Rivas San Martín, es un artista chileno que trabaja, que es pintor, que es muy interesante esto, es un pintor así con, con, con óleo y que hace eh, pinturas de interfaces. O sea, él pinta una captura de pantalla, de manera hiperrealista, que es, es un juego súper entretenido porque justamente va en contra de esta, de esta velocidad de, de cómo la información se va desplegando, eh, y, y desaparece, entonces él genera justamente esta, esta operación como inversa de retención y de contemplación nuevamente, y lo hace a partir de esta, el título de la obra se llama justamente como, como el, el, el, el título del video de, de YouTube, donde todavía en los medios se va representando este lugar como es el lugar de la aventura, pero también el lugar del turismo. Y al respecto, eh, como en efecto, toda la Patagonia, sobre todo en los últimos años, se si vuelve un lugar de turismo tradicional, pero también de turismo científico, y también se apuestan muchas de, de las inversiones económicas en estos lugares todavía considerados, con, con esas metáforas tan, tan del antiguo régimen, ¿no?, así como de lo, eh, esos terrenos vírgenes, a explorar, a no sé qué, eh, porque hay un, hay un lenguaje ahí patriarcal que es que súper es fuerte todavía, entonces al respecto y pensando desde, eh, pensando los datos, ya no solamente desde lo que puedo testear en esos lugares, sino que de cómo se pueden medir el consumo de imágenes en torno a esos espacios, me interesa mostrarles acá el, el trabajo que está en desarrollo todavía del colectivo Última Esperanza, que es un colectivo artístico de, de Magallanes, que desde el año 2004 ya están se han enfocado al trabajo sobre el territorio, básicamente, eh, hay, han hecho exploraciones en los distintos glaciares, hacen, se caracterizan, son más, se han hecho más conocidos por las proyecciones, las video proyecciones que hacen sobre glaciares, que es una forma para ellos de sensibilizar respecto a, a distintos problemas vinculados con el calentamiento global, etc. Pero acá este trabajo es distinto, porque lo que hacen ellos es... Eh, utilizar la, la visualización de datos, pero de las imágenes que se producen en las redes sociales y que circulan en las redes sociales en torno a estos lugares. Eh, esto es, acá vemos, son aproximadamente eh, 3.500 imágenes que ellos están procesando, tomadas desde el año 2016, eh, para esto utilizan, empezaron utilizando, Uh, de alguna forma esta metodología que proponía Levmanovich con lo que él llamaba eh, Culturas Studies, que era en torno a justamente cómo, cómo pensar, contar otras historias a partir de la, de la, del Big Data, ¿no? de, de esta cantidad de imágenes que se están produciendo eh, permanentemente, o sea que, que aquí me parece súper interesante un punto también a comentar, que no se trata solamente del ejercicio postfotográfico, al que por ejemplo alude a curadores como Joan Foncuberta, que está muy bien esta idea de la postfotografía, esta idea de, del artista que ya no toma fotos, no va al lugar a tomar una foto, sino que se apropia de las que hay ahí, y que hay trabajos muy, muy divertidos, muy, muy anecdóticos al respecto, ¿no? miles de fotos de puestas de sol, miles de fotos de no sé qué, Acá se trata también de reflexionar sobre qué es lo que esas fotos nos dejarían ver, como a, a través de una especie de inconsciente psíquico de, de, de, del comportamiento visual que tenemos como consumidores y productores a la vez. O entonces sea, me parece que es un proyecto bien interesante que va en curso eh, y que habla como una especie de calentamiento global también de las propias redes, ¿no? de cómo se va saturando de estas imágenes, y cómo además se puede convertir en una especie de testimonio del, de cómo en estos últimos 10 años también estos lugares están siendo transformados velozmente. Eh, al respecto también de, de esa mirada del, del, del que registra, que no es necesariamente artista, también mostrarles un proyecto eh, de Paloma Villalobos, es una artista chilena que trabaja principalmente con fotografía, y que hizo su tesis eh, en torno a la... hizo capturas de pantalla de, eh, de los tres terremotos más, de más magnitud que, que ocurrieron en, en los últimos años, que fue el, el, el terremoto de la Costa Índica, el terremoto de Japón del 2011 y el terremoto de Chile del 2010. Entonces ella hace capturas de pantalla a partir de los videos caseros y de cámaras de vigilancia, que filman estos fenómenos. Entonces, era cómo, cómo se registra esto. Esto para, bueno, las imágenes terminaban siendo así, ¿no? Como difusas, eh, temblorosas a su vez, o sea, lo que temblaba era la persona, ¿no? No, ¿no el lugar. Entonces era muy interesante porque era también esa, esa fricción que, se, que sucede entre experiencia y representación, entre el cuerpo y aparato. Eh, bueno, esta, esta obra la, nosotros la presentamos, me, me tocó estar en la curaduría de la Bienal de Video del 2017, entonces también pensamos en esa idea de aparato, presentándola de una manera que fuera más o menos eh, consecuente con lo que ella quería plantear, o sea, esta idea de cómo el dispositivo también va generando un artificio respecto a cómo se representa un, un paisaje. Eh, lo mismo, otro trabajo en el que estuve trabajando con Paloma, fue a partir de una residencia que ella hizo en la Antártida, el 2012, y que era muy interesante porque eh, tiene dos partes, ¿no? una que era el Archivo Natural Antártico, que consistía en, la, en, en el tiempo que ella estuvo en esa residencia, ella empezó a entrevistar a, a los técnicos, a los científicos, a los militares que estaban en esa zona, y le pidió las fotos que ellos sacaban normalmente. Entonces era mostrar otro archivo, era como jugar un poco en, la, en una idea como anarchivista, si se quiere, o sea, empezar a, a develar lo que no estaba necesariamente dentro de un imaginario, que además es el imaginario romántico, que nosotros tenemos de la Antártida. O sea, no es, no, no es, la Antártida no es esa sábana blanca con el pingüino simpático cruzando, sino que la Antártida es, por el contrario, es eh, el lugar también del accidente, es el lugar del barro, es el lugar de la, de la mancha de petróleo. Entonces era muy interesante esa, es pensar también eh, desde ese lugar. Y, y esto lo digo como para anteceder también a un trabajo muy interesante de, de Alejandra Pérez, que es una artista conocida también como Pueblo de China. Eh, no sé si la, la conocen. Eh, es muy interesante porque ella ya desde el año 2009 empieza a, a visitar, bueno, Primero fue toda una, una osadía para ella, porque eh, logra visitar eh, Antártida y hacer un registro de los sonidos a partir de hidrófonos, y con eso generar un, una especie de banco sonoro a partir del cual ella hace una serie de, de conciertos ruidistas. Pero luego esto ya lo complementa con un trabajo mucho mayor que implica eh, lo que ella llamaba como el hackeo de la Antártida que termina haciendo su tesis doctoral. Son nueve años donde ella no solamente hace este registro sonoro, que es una característica también muy recurrente entre, entre los artistas, sino que también empieza a um, probar con cultivos biológicos, empieza a, um, a trabajar desde una idea que ya no es la idea solamente kantiana, romántica, de la idea de magnitud, del espacio, de, de, de, de la dimensión biológica que esto tiene, sino que también pensando desde una dimensión más neomaterialista, o sea, qué sucede con los distintos agentes que participan eh, en, este, en este continente, o sea, los seres, los seres que no vemos, ¿no? Y, bueno, su trabajo es muy interesante porque también termina pensando su propio cuerpo como un sensor que reacciona a los estímulos distintos que se de, de estos espacios así más indeterminados. Eh, bueno, y por, um, me queda poquito tiempo, ¿no? Si sí. Sí, ahí me recuerdan, es que se pasa volando, oye. Es que está buenísima tu charla. Sí. Eh, también mostrarles eh, de una dimensión más, podríamos decir, más, como el giro poético de los datos, y acá no puedo no hablar de uno de los artistas que lleva también más tiempo en, en, en, en, en, en, a nivel internacional y digamos en América Latina, que es Ryan McKearn, que también el, el, desde el año 2004, ya no, me olvida bien de la fecha, eh, empieza a hacer este registro del, del temporal de Santa Rosa. Nosotros lo invitamos, junto con la gente de Lumen, de, del mismo colectivo Última Esperanza en, en Punta Arenas, lo invitamos a, a un encuentro en 2017 en el que empezábamos a generar una serie de acciones para pensar lo que significa esta conmemoración del descubrimiento de los 500 años del Estrecho de Magallanes. Y ahí invité a Brian para que hiciera una zonificación de los datos del Estrecho de Magallanes. Esta zonificación de datos, eh, él ya la estaba trabajando desde antes en una residencia en Salvador de Bahía, y anteriormente también en Liverpool. Y acá viene un aspecto muy bonito, porque justamente su, su trabajo no, no era la, el, el sampleo de los sonidos del lugar, sino que más bien a partir de un estudio minucioso de distintos datos estadísticos de los lugares, y sobre todo al principio el dedicado a los puertos, hacer una especie de equivalencia eh, sonora. Él lo que hace entonces es crear una especie de máquina en la que va metiendo todos estos datos que se traducen en distintas sonoridades, tímbricas, frecuencias, y con eso con, después él realiza una serie de, de conciertos audiovisuales a partir de ese, esos datos recopilados. Y yo me acuerdo, conversando con él, eh, yo le decía que en el fondo, claro, era como una especie de William Turner eh, neo romántico electromagnético, <risa> pensando sobre todo, en, yo me acuerdo un texto que una vez me topé y que no he podido recuperar de, de William Turner las, las eh, actas, no cómo se llamaba algo así como anotaciones venecianas, donde él decía que para él lo que él buscaba con con, con la elección de ciertas acuarelas era crear una especie de alfabeto cromático que no solamente fuera representativo de lo real, sino que también de su propio mundo interior. O sea, donde acá claramente está filtrado por la propia subjetividad del artista. Claro, la idea de Brian es eh, ampliar este, este catálogo de ciudades unificadas, de tal manera que uno pueda después identificar cómo suena Medellín, cómo suena Liverpool, cómo suena Montevideo, etcétera. Y, y por último, si no me voy a retar, si no hablo porque le pedí material en <risa> último momento, eh, mostrar un trabajo que de alguna manera reúne varios de los aspectos que, que he presentado hoy día, el trabajo de hidroscopía de, de Claudia González Godoy, eh, que es muy interesante porque ella empezó haciéndolo con el río Mapocho en Santiago, que sabemos que es un río bien extraño, ¿no? que cruza la ciudad, eh, y luego ella lo lleva a, a otros ríos en Chile, pero ya atenta a las a, a dimensiones medioambientales que estos lugares tienen. Entonces ella no hace solamente unas representaciones que quepan en una pantalla, sino que también construye estas especies de, de esculturas eh, que tienen un rol como de interfaz sensible respecto a cuáles son las características químicas que van teniendo la contaminación de las aguas que están, de estos ríos que están generalmente asociados a, a zonas de extractivismo. Lo interesante de su trabajo es que, claro, tiene esta, esta, esta dimensión instalativa, eh, plástica, pero también, junto con eso, eh, el trabajo de ella también ha, ha permitido conectar actores sociales. Eh, no solamente desde los activistas, que es lo que, pues, sobre todo con, con la Hidroscopía LOA, lo hizo sobre todo con activistas ambientales, eh, metiéndose también en, en cuáles son las leyes que se están, se están escribiendo respecto a los derechos del agua, cómo se está tratando de modificar ahora, pensando en la nueva constitución en Chile, sino también eh, lo que está haciendo, por ejemplo, ahora con Hidroscopia Maule que es un proyecto que está ahora en curso, es pensar también desde la dimensión más afectiva eh, respecto a los símbolos, a, a los imaginarios, de hecho, por ejemplo, ya ahora está entrevistando a una mujer que, que busca agua, ocupando esas técnicas antiguas como la randomancia, eh, a gente que, ha, que vive cerca de, de, de torres de alta tensión, que están al lado de los cursos del río, y también otra parte, otra dimensión que me parece súper valiosa en, en el trabajo de Claudia es una dimensión pedagógica, o sea, su trabajo no, no, no, no acaba en, en la exposición, sino que se extiende también en prácticas de talleres, sobre todo con niños, donde ella crea una serie, un kit de dispositivos de testeo que permiten abordar eh, sensiblemente el paisaje desde lugares no convencionales, haciendo mediciones a partir de hilos, eh, generando estos circuitos también reactivos eh, sonoros, eh, en fin. Eh, y además, sobre todo, también intentando guardar esta memoria de estos lugares y que los datos no sean simplemente datos estadísticos, sino que sea algo que esté vinculado justamente a los procesos vitales que se, que se experimentan en, en, en los territorios. Bien. Valentina, te hicimos correr, discúlpanos. Perdón, sí, no, perdón, perdón. No, fue hermosa tu charla, eh, la verdad, como que tocaste un montón de puntos y me gustaría regresar a aquella frase con la que comenzaste, te devuelvo tu imagen. Es como que después de todo este recorrido, aquí está esa imagen, esa imagen de esos datos que pasamos por alto, todos estos paisajes que quedan invisibilizados y sobre todo que venga de, de, de Juan Castillo, integrante de CADA, de nuevo, como que es una... Sí, Sí, cartografía muy interesante en espiral, que retorna sobre las prácticas eh, tanto chilenas como latinoamericanas, eh, y bueno, también de España, pues, pero hay como todo ese movimiento. Eh. Y ahí no te voy de hablar de trabajos que conozco más de cerca, entonces ese era como el, el recorrido, y, y claro, eso de te, te devuelvo tu imagen también en algún momento yo lo pensaba casi como irónicamente, te devuelvo tu imagen y me quedo con otras cosas, o sea, me quedo con otras cosas, que es con la sensibilidad, con el tacto, con el olfato, con el sonido, ¿no? que, que ahí me acuerdo alguna vez conversando con Leandro Pisano, eh, que es un curador italiano especializado justamente en arte sonoro y que nos conocimos justamente en, en, en Punta Arena, entonces hablábamos también como, como el arte sonoro, que se vuelve una práctica que cada vez es más, más, más común, por lo menos en los artistas mediales, eh, tenía que ver también con un enfoque decolonial, tenía que ver con un enfoque decolonial en el sentido de, de salir de la especie de tiranía de la imagen, eh, y que se, que se conecta con otras dimensiones que están menos lastradas justamente de estos discursos ideológicos, políticos. Entonces también todos esos elementos me parece que son bien interesantes en la perspectiva de estos... De estos artistas que están trabajando con, con el dato, pero para hacerlo sensible a través de la propia experiencia. Indiscutible. También esto que mencionaste en un principio, por supuesto, la noción de paisaje está en crisis. O sea, un poco ese era el guiño de, de titular de esa forma eh, el festival esta vez, ¿no? Como el paisaje nunca va a ser neutro, y tampoco el territorio, pues, pero ¿quién va a tener el poder y quién lo va a tomar? Eh, y otra cosa también que me pareció muy interesante fue esta reflexión que haces en algún momento sobre las palabras, porque si bien se sigue utilizando todo este vocula, eh, vocabulario como, eh, sí, de conquista, aventura, la tierra incógnita con la Patagonia y el sur, es un poco, o se equipara un poco a cómo se refería la gente a internet, ¿no?, cuando recién comenzaba. Entonces también es un poco pensar, bueno, ¿cómo podemos despatriarcalizar este territorio que en estos momentos nos une? ¿Qué sí, palabras son las que le queremos poner? Totalmente, y son las palabras que, que están para todos los territorios y todos los paisajes, también los paisajes mentales, el paisaje de la ciencia, es decir, porque claro, la noción de paisaje también como que se amplía mucho, ¿no? Eh, y ahí pensaba, por ejemplo, en, en, de hecho, muchas de las artistas que mostraba eh, toman como referencia estos nuevos enfoques epistemológicos feministas, ¿no? De, incluso para una epistemología feminista también implicaría eso, como despatriarcalizar el lenguaje, pensando en el lenguaje incluso de las ciencias, ¿no? Todavía hablamos de la ciencia, de explotar, de, de velar, de descubrir, de, y, y a ese respecto yo creo que es una cuestión que tiene que ir, como diría Silvia Rivera, eh, que también es muy interesante el enfoque que ella tiene, ¿no? Como, no solamente desde el pensamiento, porque en el fondo caemos en lo mismo, sino que justamente tendría que ir en esa relación entre la práctica, la experiencia y la reflexión. Y creo que es lo que apuntan por lo menos esta, esta, estos trabajos artísticos que no se quedan solamente en, en generar la obra bonita, sino que en generar este tipo de, de conexiones con, con otras personas. Y sensibilidades, como que retomar también esa, esa otra capa que ha sido denostada por el pensamiento. Claro. Ay, qué risa, acabo de leer un comentario acá al lado, que dice alguien, Jimena, quedó más flaco después de captar los wifi con el corsé. Sí. Pobre, es real. Vamos a usarlo, vamos a conseguir ese corsé. Me eh, no, parecía muy interesante también, el, un poco en la práctica de, de Brian, Christian, el trabajo junto a Elisa, Cristian Espinosa eh, y Paul como hay algo de, de la intuición sobre de dónde pueden surgir eh, eh, material de la propia infraestructura en la que vivimos, como esto de, que decías de hacer visible, y también el, el, como el esfuerzo de decir, hay algo por acá que no sé qué pasa, como hay algo que me está generando la intuición de que hay material, claramente, con esta tecnología, o con esto está flotando en el aire, las ciudades funcionan, hacen que las ciudades se muevan, tiene que haber algo que yo tengo que explorar, siento que una empatía en ese, en ese lugar de búsqueda de, de darlo, da, darle un reverso a eso y visibilizar un poco como al, fin, al final la, la obra de Claudia que mostrabas con, con las mujeres compartiendo como sus, sus, sus, sus frases y un poco también incluyéndolas dentro de un proyecto más colaborativo y colectivo de generar ...puntos de acceso a mucha gente que naturaliza estas, estas situaciones o que las da por hecho, pero que no entiende que, que hay una gravedad eh, en los territorios de que esto tiene que estar siendo accionado o que esto tiene que estar como puesto en discusión. Y ese es un claro. lugar que me parece que es, es donde yo siempre pienso en el, en el rol de, de estas personas que, que entienden de estos medios y que abren la puerta a que sean más personas pensándolas. Sí, sí. Y... y y también desde esta práctica comunitaria, a cómo estás. Me dio risa porque hace unas semanas atrás eh, el presidente de Colombia se refirió eh, a, a, los, a los grupos insurreccionales como micromoléculas, ¿no? Como moléculas, moleculares. es una cosa así, no me acuerdo cuál, y me da risa y dije, este le llevó a Deleuze, a Guatari, ¿no? O sea, está pensando desde ahí, o sea, creo que justamente tiene que ver con, con pensar estas prácticas que pueden parecer también como, yo me imagino, ¿no? Cristian ahí la tropa con sus amigos en, en Montevideo, <risa> con la Rambla, con estas máquinas, estos locos, ¿qué hacen, no? Eh, pero sin embargo, todas estas prácticas, así como a, a, a nivel micropolítico, van generando una red, en efecto, que, que, que ahí yo también retomo las ideas de Akin Bay, ¿no? esta idea de zonas eh, temporalmente autónomas, o sea, de, de que el, el, el, el, la, la, la contestación al poder eh, no, se da, no se va a dar con otro bloque gigante que, que, que, que se enfrente, sino que se va a ir dando justamente quizás a nivel, a nivel como gotitas de lluvia, ¿no? como una gráfica por ejemplo, que, que van generando una red en torno a ella, o sea, es como apropiarse de esas fisuras que tiene el sistema y desde ahí cuestionarlas, criticarlas y, y ofrecer también, otros pensarán alternativas. Eh, que no se trata de la ingenuidad tampoco del, del, del, del apocalíptico, sino que, o no, tampoco para entrar en la depresión de ¡Ah, estamos cagados con todo lo que estamos haciendo! <risa> Pensar, pero reticularmente, estas distintas prácticas micropolíticas que, que luego pueden hacer sistema, que, escucha yo soy popular, así que de repente estoy súper pesimista, pero, pero no sé, pues con lo que pasó en Chile con la, con la nueva constitución, finalmente yo lo que, lo que conversábamos con amigas era eso, o sea, eh, permitió mostrar como los feministas que estaban por un lado, la gente que es activista que estaba con el agua, o sea, todo esto que parecían locos así tratando de tirar hormiguitas tirándose contra un elefante, igual lograron hacer un hoyo y cayó el elefante, por lo menos temporalmente, ¿no? Entonces creo que ahí la práctica artística está contribuyendo desde este lugar que puede ser más poético o de frente político a, a sensibilizarnos socialmente, porque hay, hay un punto bien bonito. Sí, sí, y tener creo que una perspectiva de, de más mayor plazo, como estas ideas que no son como de la concreción de vamos a hacer esto y ya, sino que son ideas que tienen una sensibilidad y una lógica de pensar, que piensan a las personas más allá de lo coyuntural, sino de hacia allá es un camino posible. Entonces dentro de esos marcos eh, no solo estratégicos, sino también de de exploración o de intuición y de búsqueda, siento que son inspiradores en ese sentido y que de ahí contribuyen a armar esto de la red, como que por más que sean gotas el todo en toda una región, eventualmente va a haber una suficiente densidad Exacto. para que el barro sea tan también viste, como, y no sea solo que rebotan y ya. Sí, sí, sí. Y, y además pensarlo desde el, el valor que tienen algunas prácticas concretas en el presente. O sea, cómo permiten a veces articular a una comunidad, por ejemplo. Creo que esa es una dimensión también súper linda que no hay que despreciar, o sea, no solamente pensando en apostar a este futuro incierto que se nos presentan, ya, ya estoy aburrida de estas esta miradas pues, eh, distópicas del futuro, ¿no? sino que creo que terminan siendo casi como decretando que va a ser así. Sino sí, actually, y también hacen esto de poner en pose el presente. Claro. Te, te anestesio el presente con un futuro. Y pero el presente hay que resolverlo también. Claro, tienen que ir en simultáneo. Si no... sí. O sea, el, el territorio, o sea, esta, esta, este paisaje creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Con apropiarse del presente, de, de, este, sí. de esto que estamos viviendo ahora. Valentina, nos quedamos sin tiempo, pero estamos sí. muy contentos con tu participación. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y, y genial conversar con ustedes y ojalá que no, tengamos otra ocasión. Sin duda, Seguro. esperamos con ansias el reencuentro. Y además la charla, eh, muchos también, algunos mensajes sobre el recorrido que hiciste, que es muy interesante conocer tu mirada sobre estas, estos artistas que van ahí como armando una, un recorrido, un trayecto, que tener tu mirada para entender cómo, es, cómo mirar a estos artistas y estas obras eh, no es nada menor, así que te agradecemos un montón por por abrirlo y acercar también. Ahora estamos mucho más pendientes de, de estos artistas que mencionabas y a saber cómo siguen sus proyectos y en andan. Así que eso es súper interesante. Sí, bueno, muchísimas gracias hay un saludo a todos. Gracias. Chao. Chao.